Muy buenos días, gracias a Dios por estas primeras horas de hoy miércoles 14 de febrero del 2018 Día de San Valentín, Día de la Amistad, Día del Amor, Inicio de Cuaresma Así estamos ya nosotros en este 14 de febrero Gracias en nombre de todo el equipo de mañana Porque ustedes nos permiten estar en sus hogares y compartir estas dos horas de intenso trabajo de análisis nacionales, locales e internacionales, entrevistas, interesantes comentarios y también la actualidad geopolítica a nivel mundial. Yo soy Fulvio Ureña y estaré con ustedes gracias a Telenor Canal 10 que nos enlaza con todo el Nordeste. Un abrazo grande a todas las gentes del Cibao, al Canal 14 que nos enlaza con la novia del Atlántico, Puerto Plata, y al Canal 41 con la olímpica ciudad de la vega, al 42 con Sánchez Ramírez y al canal 17 con la provincia de los presidentes, la provincia de Espaillat, al 1014 para todo Estados Unidos y para todo el mundo, telenor.com.do, un abrazo grande a los dominicanos que hacen honor a su terruño querido en otras latitudes del globo terráqueo. Trabajando honestamente, desde mañana, gracias a todos ustedes. De inmediato compartir con ustedes el informe que nos trae la Oficina Nacional de Meteorología, ONAMET, que para el día de hoy nos dice que solamente van a estar incidiendo los vientos del este-nordeste para provocar eh, contenido de humedad en la atmósfera que pueden ocasionar aguaceros débiles a moderados en las regiones de el Caribe y también la zona oriental y la costa atlántica. Ya arriba en el Atlántico se vislumbra un sistema de anticiclónico, un sistema de alta presión, lo que va a estar incidiendo para que las condiciones meteorológicas se pongan más estables. La temperatura van a estar agradable, van a estar fresca, especialmente en la zona eh, alta, en la zona de montaña y en los valles. También eh, se mantiene la precaución a las frágiles medianas y pequeñas embarcaciones en toda la costa del Caribe, también en la parte eh, de Samaná, solamente aventurarse en la bahía, no aventurarse mar adentro por los vientos del este nordeste que están provocando oleajes anormales. Para hoy se espera eh, lluvias esporádicas en algunos puntos por estos eh, campos nubosos que arrastra el viento. No obstante, se espera una mejoría en lo que son las precipitaciones a nivel nacional. Pero las temperaturas van a estar más frescas. Estas son las condiciones del tiempo que nos regirán durante el día de hoy de acuerdo a la Oficina Nacional de Meteorología. Ya tenemos la voz de la mañana también lista para ustedes que se titula... Un llamado a la conciencia. Escuchemos. Como reza un viejo adagio, tanto da la gota en la piedra hasta que le hace el hoyo. Los estudiantes del sector público en San Francisco de Macorís viven en incertidumbre a tal grado que diariamente acuden a los medios de comunicación para saber si hay docencia o no en sus respectivos centros. Los incumplimientos por parte del gobierno a las reiteradas demandas de la Asociación Dominicana de Profesores provoca una lucha constante que por lo general termina en suspensión de docencia, perjudicando así al estudiantado local y a muchas familias que tienen que hacer malabares ya que la ausencia en los centros escolares les representa mayores gastos económicos y de tiempo. Y es que en muchos hogares de San Francisco de Macorís, como en todo el país, los días sin docencia se convierten en verdaderos contratiempos especialmente en aquellos en los cuales ambos padres trabajan y no se cuenta con una trabajadora doméstica que asuma el cuidado de los niños. Estos puntos deben ser tomados muy en cuenta tanto por el gobierno que no cumple como también por los profesores a la hora de paralizar la docencia ya que con ello se trastorna el diario vivir de cientos de familias que se ven obligados a buscar diferentes alternativas para no ausentarse de sus trabajos. Lo más sensato sería que los profesores, independientemente de que tengan la razón para protestar, busquen otros mecanismos de presión diferente a la suspensión de clases ya que con esta no solo se golpea al gobierno central sino también a los estudiantes y a cientos de familias. Ahí tenemos la voz de la mañana, un llamado a la conciencia, refiriéndose a la problemática educativa nacional en todo el territorio. Antes de entrar en detalles, vamos a darle la bienvenida en este Día de la Amistad y Día de Inicio de Cuaresma a nuestro compañero Francis Rodríguez. Buenos Francisco. días, Fulvio, buenos, muy buenos días, días muy buenos y días. feliz Día de la Amistad a todos y a Dios, pedirle, darle gracias a Dios por la luz de este nuevo día y que nos ayude a desenvolvernos en él y que nos dé inteligencia emocional. Sí, feliz día de la amistad para todos. Y también la reflexión de que vayamos y tengamos un propósito de renovación y también en espera del acontecimiento. Es día de cuaresma, inicio, inicio de, de cuaresma. De cuaresma. Yo soy Francis Rodríguez. Hoy se inicia, Francis, y también una misa que se hace al inicio de cuaresma, donde uh -huh. eh, se recibe el símbolo de la cruz Así es. en señal de ceniza de duelo, sí. en señal de entrega también total y de remisión de los pecados, porque eh, es un momento de reflexión Así donde es. el Hijo de Dios Jesucristo entregó su vida y es un momento de dolor para luego resucitar sobre la muerte y vencer la muerte. Un momento de inicio de esperanza también Así es. en lo que es la, la salvación para todos los seres humanos. Bueno. Y esta reflexión, un llamado a la conciencia sobre lo que es la parte educativa, que luego vamos a estar tratando más a fondo, ...en nuestro tema central sobre el informe último que da UNICEF... ...pero aquí en San Francisco de Macorís... ...en muchas localidades, en muchos puntos... ...se da esa incertidumbre... ...habrá clase hoy, habrá clase hoy... ...porque continuamente están llamando a paros... ...no se llega a entender... ...la falta de... ...valga la redundancia de entendimiento... ...en lo, en, en lo que es el Ministerio de Educación y lo que es la Asociación Dominicana de Profesores, ADP, siempre falta algo. Siempre hay cosas que no le cumplen, por una parte, por otra parte dicen que sí cumplen. En fin, es, un, con, es una continua lucha a quien afecta directamente es al estudiantado pobre. ¿Por qué? Porque el estudiantado del colegio, que es un 22% de todo el estudiantado nacional, no cierra sus puertas siguen recibiendo sus clases, eh, siguen recibiendo sus atenciones, pero el estudiantado pobre, el estudiantado que va a, la, a las escuelas, este sufre entonces las consecuencias de muchas horas sin docencias por los paros que se dan a nivel nacional, en lo que es la Asociación Dominicana de Profesores, exigiendo reivindicaciones, entre otras están siempre los asuntos salariales y lo otro es eh, la misma condiciones de la planta física de las escuelas y también eh, falta de cumplimiento en la reinserción de otros eh, académicos, de otros profesores que fueron sacados de la nómina. Y yo me pregunto, en ese afán que se hizo, de revisar la, la nómina, ahí debieron de encontrar más de mil eh, botellas. ¿Y qué se hizo con eso? Con eso no se hizo nada, Francis. Luego vino eh, el trabajo de la evaluación eh, estudiantil eh, para evaluar a los profesores que tenía eh, como parámetro... Eh, que el profesor debía introducir bien el tema, desarrollar bien el tema, concluir bien el tema y también pone, poner a participar a los estudiantes en el tema. Un asunto que se viene realizando aquí hace más de 40 años y lo otro es que nos están vendiendo una revolución educativa, cinco años vendiéndonos una revolución educativa, por los medios de comunicación, nos tienen hastiado de tanto anuncio, demasiados miles de millones de pesos se han dedicado a anuncios para hablarnos de esta Mira, supuesta revolución educativa. Y, mientras tanto, los estudiantes siguen perdiendo clases. La escuela ha de ser un espacio de instrucción, de formación académica, donde la formación encuentra su principal... Oportunidad es en la consecución y cumplimiento del currículum y aprovechamiento del tiempo por los estudiantes y maestros, lo cual no se está dando, no se está cumpliendo, puesto que es el único mecanismo que ha encontrado el gremio para, for, para forzar al Estado a que cumpla o mínimamente, permita el desarrollo de sus fines. Es interesante ver este debate y calificar el debate, sacarle la oportunidad a lo que está sucediendo, porque yo he dicho en ocasiones que desde el Estado se planifica y se fortalece una corriente que tiende a desaparecer los gremios, en el entendido que el poder económico que posee el partido de gobierno engendró un presidente de la ADP, miembro del comité político, de, del, del comité central, diputado por el partido de la liberación dominicana y es a quien menos... Vemos en representación del Magisterio. Pareciera que la lucha solamente es de San Francisco de Macorís, la provincia de Duarte. Por eso es que llamé la atención en días pasados de que recordáramos cuál era el concepto o el devenir de la escuela. De seguir así, no tendremos mayores esperanzas en un resultado distinto y calificación distinta en esta supuesta revolución educativa. No habrá diferencias de, de poseer los puestos finales o los últimos puestos Y ya que esto es una oportunidad democrática de ejercer sus fines, atender también maestros que el estudiantado requiere de espacios motivadores para asistir a la escuela y así reducir el nivel de deserción o de que muchachos no vayan a las escuelas. Es contraproducente cuando se procura reevaluar o de llevar una motivación para que el joven, el niño, no deje la escuela. Ahora lo que estamos incentivando es que la deje, porque el ciclo prolongado de ausencias producida por los reclamos, Va desacostumbrando, en cierta forma, al ciclo natural que debe de ser costumbre en el estudiante, incluyendo a los padres. Sí, porque eh, ahí hay uno de los mayores problemas que ahora está presentando la educación, y es que la misma violencia en el hogar, la misma eh, distorsión en el hogar, provoca deserción escolar. Correcto. De, empezando desde pequeño, no importa. Y también está la otra parte que es la parte clientelar que ha venido a dañar bueno, todas las iniciativas posibles y positivas. Por eso te digo. Para mejorar la educación. Desde el Estado se está ejerciendo un plan de cercenar o de, mira, o de erradicar mira ahora, la presencia de gremios en el país mira ahora el peligro que significa administrar el 4% que por cierto se le debe más de 3 mil millones de pesos a los suplidores de un ministro que dice que quiere ser presidente que tiene aspiraciones presidenciales y que está organizando un equipo para eso y imagínate el peligro que esto significa aquí en República Dominicana y tenemos a los estudiantes que son los que sufren las consecuencias desde arriba hasta abajo y también sufren eh, la necesidad de falta de estudio, Mucho, muchas horas dentro del programa educativo que se dejan de dar, de impartir y después se la quieren eh, entrar aceleradamente a los muchachos y de esta manera lo que hacen es que los ancochan, ahora en bien, pocas palabras, dando un, una calidad de estudiante bien mala. Bien mala, pero ahora bien, el Estado, como he dicho, está jugando a desaparecer los gremios. A todos le está dando el mismo trato para convertirse en víctima y convertir a los gremios en victimarios tengan cuidado en, exceso, en, en, en el exceso del uso de la herramienta de paros y de, y de protestas porque el estado se está victimizando frente al resto de la sociedad y logran a través de la publicidad porque se está invirtiendo muchos recursos en vez de invertirlo en la solución de los maestros se está preocupando por llevar una pul política de publicidad que está trastornando el orden real de la educación en la República Dominicana. Precisamente, Ese es mi mensaje. Precisamente, Francis, hoy no hay clase. 48 horas. Sí. Bueno, 48 este es la voz de la mañana, horas sin clase. 48 horas vamos a tener sin clase. Esta es la voz de la mañana. Y la verdad que esperamos que tengamos mejores desarrollos de la educación nacional. Tenemos, eh, Fulvio, desde la Iglesia Santa Rosa, dice el Padre Pelagio, desde la Catedral Santa Rosa, eh, imágenes de cómo inicia este miércoles de cenizas y... La cita que tenemos todos los católicos, cristianos católicos al momento de colocación de la cruz en la frente para recordar a quien murió por nosotros, por ti y por mí. Vamos a esperar. Ahí está. Ya vemos la misa. Eso es totalmente en vivo en, vivo, eh. en estos momentos, en estos instantes. Por eso hicimos en la entrada inmediata porque no son eh, imágenes grabadas, sino que es en este momento conexión con nuestra unidad que está en la Catedral Iglesia Santa Rosa de Lima, aquí en San Francisco de Macorís, y vemos el oficio de, de la misa de cuaresma, de inicio de la cuaresma. Era tradición, Francis, antes en el pueblo de Israel, que enseñar de luto y de duelo... Eh, se vestía de, de, de una vestidura y se rasgaba la vestidura y se cubría el cuerpo con ceniza. En señal de humillación, en señal de una entrega total, porque la ceniza es el residuo del fuego. Es el residuo ya cuando se quema eh, algo, queda la ceniza, el residuo ya. Sí. Entonces, en señal de duelo, en señal de entrega, en señal de humillación se vestía eh, y se rasgaba las vestiduras y se cubría el cuerpo de ceniza. Y esta tradición queda en la iglesia católica como una señal en sí. la cruz, la señal de la cruz, hacerla de ceniza en la frente, en el mismo centro del pensamiento humano, del razonamiento, en una señal de recordar la entrega de Jesús, de entregar también, bueno, vamos a escuchar el, el audio que tiene la misa que se está realizando en Santa Rosa. Escuchemos. Que a usted le gusta, y entonces uno se priva de ella. Los dos días principales de son hoy, y entonces misa, y el viernes santo. Los viernes de Cuaresma son días de abstinencia. Astenerse abstenerse de cosas que no le gustan, eh, la iglesia recomienda abstenerse de comer carne, porque antes la... La carne era un alimento eh, fundamental y todavía lo no sigue siendo. Pero hay otras cosas también de las que se puede tener uno durante la cuaresma. Así que es un día para reflexionar, orar y empezar en este tiempo de conversión que es la cuaresma. Hoy tendremos la Eucaristía en las comunidades por de Caína a las 6 de la tarde, Santa Luisa y la milagrosa de la colina a las 7 y aquí en la parroquia hay a las 6 de la tarde también se encontrará la ceniza en el hospital, en las escuelas y en algunos colegios del sector. El Señor esté con ustedes. Sí, Haz que tu pueblo Señor se vuelva a ti de todo corazón. Pues tú que les sigues defendido cuando peca, le proteges con más amor cuando te sirve fielmente, por Jesucristo nuestro Señor. ¡Ay! La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Decida sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Por la alegría de Jesús pueden ir en la paz. Amén. de este día de ceniza, que es importante saber que esto es uno de los ritos eh, de la Iglesia Católica, movible, que se puede eh, apreciar cada año entre el 4 de febrero al 10 de marzo. Por eso es que cada año cae en, en días distintos, fechas fecha distintas. Y es el resultado de los 40 días a partir de ahora hasta el domingo de ceniza. Y eh, la imposición de la cruz en señal de, de ese sacrificio que tuvo Jesucristo por nosotros es la quema de esos ramos bendecidos del, de del domingo de ramos del año anterior y se, se bendice se, y se impone, es decir que el miércoles de ceniza o lo que se impone la cruz, la ceniza que, se, que, le, que nos colocan en, en la frente es la quema de los ramos, del domingo de ramos bendecido del año anterior. Así es, ese Domingo de ramo que es símbolo de la entrada triunfal sí. de Jesús a Jerusalén como rey. Antes se usaba la tradición que a los reyes que eran embestidos, sí. se disponían ramos, toda la población, en el suelo para que él pisara sobre esos ramos. En este caso, se hace el símbolo de los ramos del Domingo como señal del Rey de Reyes de Jesús y esos ramos que fueron guardados, fueron quemados, entonces se usa esa ceniza para imponer eh, esa cruz de ceniza en la frente en señal de humillación y de entrega total. Bueno, esa es la tradición de la Iglesia Católica, aquí estamos ya en el inicio de cuaresma, hoy 14 de febrero. Precisamente, Día de, Precisamente, de la Amistad y del Amor. Día de la Amistad y del Amor. Que, aunque tiene un contenido de... Mucho comercial. De estrategia comercial, eh, sea, eh, sea prudente y sea propositivo y también si genera un regalo, que ese regalo verdaderamente tenga el sentir de llevar un agrado a ese ser querido, pero que usted ha, haya estado cumpliendo, no que usted ayer le haya dado un forcejeo o antes de ayer sí. eh, y no eso, le haya pedido eso, eso te iba a decir que porque la verdad que como no se es los tiempos. no es solamente un día sino que manifieste esa amistad o ese amor diario todos los días y cualquier día que usted quiera hacer algo también especial hacerlo a su ser querido no esperar simplemente al 14 de febrero pero bueno, si usted o cumplir quiere, con el día, después de si usted, que usted le quiere, ha dado una galleta, perdón, una, ¿verdad? La ha maltratado. Sí, no vale la pena. No, vale la no pena. tiene sentido. Si usted porque lo quiere, usted no lo ha hecho con sentimiento ni con, con respeto. Si usted lo quiere hacer hoy, día del amor, día de San Valentín, que entra dentro de una tradición que se ha hecho comercial, bueno, pues hágalo. Lo importante es que usted manifieste eh, ese amor a los seres queridos y lo manifieste también. Eh, en las diferentes formas de agradar a la persona. Y la iglesia católica inicia en, mira, este, en esta cuaresma, que por cierto, Francis, con mucha lluvia. Sí, mucha lluvia. Y es algo eh, eh, que no se da muy frecuentemente que, que la cuaresma en, inicie, con <ríe> lluvia. inicie con lluvia. En una ocasión sí lo <risa> recuerdo, pero sí. pasan tiempo para que esto suceda. Por sí. eso es que es una tradición que es a la vez movible. Mira, eh, Fulvio y amables televidentes, tenemos un mensaje del padre Pelagio, quien presidió la misa o la liturgia de este miércoles de ceniza, y lo vamos a tener en, en breve momento. Te decía también que la tradición del 14 de febrero se ha caracterizado por una por un despliegue estratégico, comercial y obviamente que nosotros como seres motivados o deslumbrado por la grandes publicidad nos movemos y hacemos un recuento pero hoy es bueno que si hay la oportunidad de ir a un restaurante, de, de compartir hasta escuchar una canción y bailar. Y, y te y, recuerdo. Y, y dar su baile Y te recuerdo. Hasta una canción. Bueno. Pero, en su casa, donde sea. Pero dé una manifestación de amor. De amor, pero o real. bueno una vez, ¿verdad? Pero déla. De déla. De real. No, no se quede con eso ahí. Y si la ha cosa cometido. Buena se exterioriza. Y si ha cometido uno u el otro, pídanse perdón. Claro. claro. Antes de pasar al, a dar el paso del de acontecimiento que tenga. Así Pero es. que fíjate algo, hoy es también la fiesta de, de Ramón Orlando de sí, Mil. Sí, sí, sí, sí. Ya tenemos al padre Pelagio en un mensaje este día miércoles de ceniza y luego de la liturgia que él oficiara en, en su eh, parroquia eh, Santa Rosa de Lima. Veamos. La cuaresma es un tiempo de preparación para celebrar la fiesta más importante del cristiano que es la Pascua y la cuaresma es un tiempo en el que iniciamos un camino de conversión con las prácticas fundamentales de estos días. El Evangelio que corresponde hoy, miércoles de ceniza, nos habla de las tres cosas fundamentales, el ayuno, la oración la y la limosna. El ayuno es señal de desprendimiento y de disciplina de nuestro cuerpo, que es el que nos hace tropezar y caer en el pecado. Disciplinando el cuerpo, fortalecemos nuestro espíritu y podemos luchar contra el pecado. La oración es la que nos ayuda a fortalecernos para luchar contra las acechanzas del mal, del pecado. Y la limosna, que es el desprendimiento, la caridad, eh, de todas aquellas cosas que nos atan y que nosotros vivimos muchas veces muy apegados, para poder tener una buena conversión es preciso desprenderse de, de muchas cosas del mundo. Por eso eh, el desprendimiento conlleva que nosotros también nos solidaricemos con aquellos que no tienen nada o los que tienen muy poco. Por eso la limosna es el resultado del desprendimiento de las sastinencia, de los ayunos de, esto, de este tiempo, de estos días, para ayudar al más necesitado. La cuaresma es un tiempo de conversión, un tiempo de oración, un tiempo de desprendimiento para eh, celebrar la Pascua, que es la fiesta central de nuestra fe y la que le dio origen y para, por la cual eh, es el sentido que tiene la vida del cristiano con la pasión, muerte y resurrección del Señor. Bueno, estuvimos escuchando al Padre Pelagio eh, sobre las explicaciones de la tradición El polvo era el polvo volverá, eso es la cruz de ceniza Rendición de cuenta de cada uno de nosotros ante Dios Así iniciamos en de mañana, con una reflexión interna de corazón Para que usted eh, se sienta y se entregue a Dios Y también recordarle que hoy es día de la amistad y del amor Manténgase ahí que en breve volvemos con más contenido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 Gracias por continuar con nosotros en De Mañana y yo espero que por ahí producción nos tenga una canción porque hoy es día de la amistad y día del amor. Y así les damos la bienvenida también a nuestra querida compañera Raquel Ortega, mm. que hoy viene roja. Sí, a tono. <risa> bienvenida. <risa> buenos días, buenos días. Hola Raquel, bien, un feliz placer. día. Qué gusto estar con ustedes, Igualmente. feliz día del amor y la amistad, grandes amigos y compañeros, más que eso, hermanos nuestros. Eh, buenos días, amables televidentes. Dice Juan Pablo Duarte, ¿tienes amigos? Prepáralos, porque los días se acercan, procura que no se descarríen, pues va a sonar la hora de anularse para siempre. La hora tremenda del juicio de Dios y la providencial no será vengativo, pero sí justiciero. Juan Pablo Duarte en su ideario, con este mes de la patria queremos recordar cada día un pensamiento de él. Hoy es miércoles de ceniza para la iglesia católica, para todos los católicos, pero también día del amor y la amistad de San Valentín, este santo que se dedicaba a casar en secreto, a unir parejas en secreto, por eso la iglesia católica entonces hoy día celebra también este y coincidió en esta ocasión con la imposición del miércoles de ceniza, que ya ustedes vieron, el padre Pelagio, la explicación que hacía, bien amplia y certera, por supuesto, del de significado de este día. Y Así si que, pues, quiere hacer un osequio y regalar un carro, <risa> Gordo Automóvil. Tremendo Ahí regalo. están todos los automóviles que usted necesite, carro, jipeta, lo que usted quiera, usados pero en excelentes condiciones. Gordo automol. Te ofrece todas las marcas de carros y jipetas recién importadas. Gordo Automol, el dealer que llegó para montarte en una máquina, esa máquina que tú estás buscando. Dale velocidad y ve a la avenida Presidente Antonio Guzmán Fernández, salida Santo Domingo, San Francisco de Macorís, al teléfono 809-294-3090. Gordo Automol, y montate con calidad. Bueno, y recordarle que hoy es la fiesta de Ramón Orlando, que organiza nuestro querido hermano Emil Peralta. Ramón Orlando en concierto hoy, y además música bailable... Así es. Hoy en Yudú, a partir de las 10 de la noche, es el concierto de Ramón Orlando, pero desde las 8 habrá música bailable. Así es que vamos a apoyar a nuestro hermano Emil, ahí está. Todavía pueden, eh, todavía quedan taquillas, supongo. Sí, quedan algunas, porque ya hace mucho tiempo que ha venido promoviendo esto. Ustedes lo recuerdan, pasó por aquí también y, y distribuimos a nuestros amables televidentes. Así es que saque su taquilla de donde la guardó, prepare su ropa, sus zapatos. A como, bailar. Para bailar y disfrutar Recuerde. de música romántica, buena, de calidad. Imagínate, Ramón. Ramón Orlando, el no. maestro, eso y recordar es un concierto que, inolvidable. Recordar que Emil planteó fue un proyecto de compartir uh -huh. en este día del amor y la amistad. Vamos no, a escuchar reggaetón. Que después de cenar eh, va a iniciar a las 8 de la noche. Música bailable de la música buena. Música bailable, bailable de la buena, no reggaetón, no dembow no otro género. Y a las 10.45. Ramón Orlando. En concierto. Así es que enamórese de nuevo de su mujer, de su novia, de su esposa, enamórese de la vida escuchando estas hermosas Vamos canciones de Ramón Orlando en el día de hoy. Así Me parece eh, bien acorde con el momento, porque tú durar con tu pareja de las 8 de la noche, después de cena bailando, mm. diferentes baladas, y luego escuchar al maestro en vivo. No, y, oye, tremendo. Lo regalo. mejor es un. Y concepto. como al otro día se trabaja. Es una fiesta de ocho a doce y media. Así Ay, que apruebe. Es decir que, que, que es prudente, no es de trasnoche. No es para amanecer. No es para amanecer. No es para salir a las siete. Sino para compartir y <risa> que puede, esté dentro del rango del lo, día y de y la lo, amistad y, y, lo, y del y lo, amor. Y lo puede compartir en familia, en amistad, en amor. Así es. Compartirlo en, en, to, en toda la forma Así es, así que ya lo saben hoy Ramón Orlando en Yudul A partir de las 8 de la noche Toda una fiesta, un espectáculo pues Recordarles a ustedes, óptica máxima visión No solo marcas solo prestigio Ubicado en la calle Castillo, esquina de La Cruz Acá en San Francisco de Macorís 809-588-7675 Regálese eso también usted Chequese la vista, cambie sus lentes Si lo necesita y vaya a óptica Máxima visión, solo marcas Solo prestigio tenemos algunos mensajes del WhatsApp. Vamos a dar acusa al 2285, que nos escribe, nos manda varias fotos. Dice que es en los Espínola, en la cárcel de menores, en la calle que comunica ahí. Vamos a ver, está en total deterioro. Mire la hierba, hasta dónde está, un abandono total. Ahí está la denuncia de nuestro amable televidente en eso, esta eso zona. ¿dónde? es? la Dice que es en el sector de los Espínola, ah, okay. aquí en San Francisco de Macorís. Atención. Atención a los dueños de esos solares, y bueno, y ahí las autoridades, la calle está intransitable. Miren, nos escribe también Viola, el comentario de Villarriba, no, que lamentablemente eso requiere de un comentario en un momento que lo vamos a hacer okay. más adelante. Muy bien. Puesto que sabemos que son barrios que se formaron a raíz de la uh -huh. ocupación. Sí, de tierra, ocupación ¿sí? ilegal. Y que hoy representan un problema para la autoridad que debe entonces, porque la, la acogieron en aquel momento y no hicieron nada, y hoy Ahora se convierte en un asunto social uh -huh. de la ciudad de San Francisco de Macorís. Así es, bueno Viola de Villarriba también escribe, dice Viola, vamos a ver mucho amor para ustedes en el día de San Valentín, mí, y nos manda un muñeco ahí, pero no es nada que ver de rojo ni los colores tradicionales de fiesta, pero es un regalo hermoso, muchas gracias. Eso es para cambiar, para variar, porque no solamente debe regalarse lo mismo siempre, ¿verdad, Julio? Hay que cambiar. Nos manda una nota de voz que vamos a escuchar en lo adelante. Arlito Peña, de Washington D.C., nos manda felicidades en el Día del Amor Igual. y la Amistad. Y dice hoy, hoy que regala, nuestro programa es un toque de queda. Hoy se regala mucho chocolate. ¿verdad? Sí, riquísimo, así que riquísimo el chocolate. Delio Antonio Mercedes, de la urbanización Toribio Piantini, nos manda esta rosa. Este vídeo, muchas gracias. Feliz Día del Amor y la Amistad para usted también, Delio. El pastor Brunildo Bueno, de acá de San Francisco, está mandando la convocatoria al pueblo cristiano. al piquete protesta contra el carnaval. Y manda el proverbio 1.7 para que recordemos que desde el principio de la sabiduría el pueblo cristiano, con temor a Dios. Ahí está. Eh, en el día de ayer también tocamos este tema en el bloque de noticias. Gracias, Pastor. Nos escribe el doctor Kim Polanco. ¡Wow! Mira el pastel que manda. Hoy es un día muy especial, es el cumpleaños de mi hijo Armando Polanco Eustate. Oh, doctor felicidades, Polanco, Pero miren el pastel que le prepararon, parece que le gusta bueno, mucho Blanco, la, ahí la música para el doctor Polanco Miren la Harlin Davidson hermosa. Y el pastel que le prepararon a su porque parece que es un aficionado de esto. Vamos a ver. Qué bien, ahí está. Doctor Polanco. Ya felicidades lo para Nando Así es. Mercedes. Muy bien. Mercedes Díaz nos manda también un vídeo de bendiciones en este Día del Amor y la Amistad. María del Carmen Tejada igual nos manda una postal. Feliz día para usted también. Ramona Mercedes nos manda una foto, una postal de San Valentín. Nos manda bendiciones, mucha paz, mucho amor. Muchísimas gracias, Ramona. Banay, vamos a ver a Banay. Banal del sector Madrigal, mensaje especial solo para ti. Lo abrimos y sale una postal hermosa. Así es que con el nombre de Banay que está si quieres master puede hacer lo mismo que acabo de hacer en la tablet, le di enter al eh, clic y de una vez sale una postal de feliz día de San Valentín. Muchas gracias, Vanay Adinson de Sector, Buenos Aires. Hola, buenos días para usted también. Manolo Geraldino. Manolo manda esta foto del doctor Armando Polanco, precisamente. Manolo, que quiere, ah no espérate que me crucé aquí con los dos mensajes, Manolo. Lo que manda es un mensaje. Nos saluda y dice que Alex Díaz no solo se burló del pueblo, mm. sino que también de los peremeistas Y Desli, eh, Delis Lora, vamos a ver qué es lo que tiene aquí, de la urbanización, manda la foto del doctor okay. que está de fiesta de cumpleaños. Ahí sí, nueva vez. Felicidades. En el comando para de campaña, el doctor Almanza, está pael. se va a perder. Los... Ah. Es que están entrando muchos mensajes. Mi... Vamos yeah. a ver, que seguimos con Carlos Luis del de ensanche Duarte, nos manda una postal, muchas gracias Carlos Wendy de la Piña del Jaya también nos manda una imagen de una rosa hermosa, Wendy, en el Día del Amor y la Amistad. Hipólito Almonte de Ugamba manda la foto de esta señora y dice que por favor felicitar a la mujer más bella del mundo, mi madre, la señora Amén. Paulina Marte. Felicidades, felicidades de, de parte, parte de Hipólito y toda su familia Amén. y el equipo felicidades, de mañana. Felicidades. Isabel Acosta nos manda un detalle para nosotros, virtual, ahí está, muchas bendiciones para usted también en este día, Isabel Addison de sector eh, Buenos Aires, nos manda nueva vez una postal, eh, William Ureña de sector Lascaoa, mis amores, feliz día del amor y la amistad, Igualmente. pasen un feliz día, gracias, igual para ti William, y cerramos con Casilda Cruz de Tenares, buenos días, el señor les dé un feliz día de amor y amistad, los mantenga siempre unidos. Recuerden que el amor no necesita ser perfecto, solo se necesita que sea verdadero. Una gran verdad nos ha mandado nuestra querida profesor Casila. Así bueno. está. Y iniciamos entonces con las noticias, las noticias internacionales. Desde Perú, asegura presencia de Maduro no será bienvenida en la Cumbre de las Américas. La presencia del presidente venezolano Nicolás Maduro en la Cumbre de las Américas ...que se va a celebrar en Lima en los próximos 13 y 14 de abril... ...no será bienvenida por el gobierno de Perú... ...afirmó la canciller peruana. Escuchemos, óyeme. ...de Venezuela a que reconsidere la convocatoria de las elecciones presidenciales... ...de conformidad con lo señalado en el párrafo anterior... ...y apegándose a su propia normatividad... ...presente un nuevo calendario electoral. Cuando hay presos políticos, cuando hay candidatos inhabilitados, cuando hay partidos que no se pueden validar, cuando la coalición de la MUD no puede participar, todas esas condiciones no serían aceptables por ningún partido, por ningún líder político... Ni por la opinión pública de ninguno de nuestros países. La verdad que eh, tiene mucha razón las palabras de... Luego, luego va, vamos ya luego a, detallar, lo vamos sí. a... Continuamos con otras noticias, también en el ámbito internacional apresan expresidente de, de Guatemala en el caso de corrupción. El expresidente de Guatemala, Álvaro Colón, que gobernó el país entre 2008 y 2012, fue detenido ayer por un caso de corrupción. Es acusado de fraude y peculado con la compra misionaria de cientos de autobuses para el sistema público de pasajeros en 2009. El expresidente fue enviado a prisión preventiva junto a nueve de los diez exministros de su gabinete de gobierno. Ahí estamos viendo imágenes de apoyo de esta importante información. Igualito que aquí. Bien, en las nacionales tenemos que el procurador dice que el Congreso debe decidir si incluye pena de muerte en código penal. Veamos sus declaraciones tenemos y tenemos que respetar la ley. Hoy es un tema que debe ser debatido en el Congreso y si fuese aprobado pues también esa nueva legislación la aplicaríamos con todo el peso que contenga en su contenido. Fue un caso definitivamente eh, más que penoso. Bien. Bien. Óigame, ya no quedan pobres en República Dominicana. El presidente Danilo Medina asegura pobreza se ha reducido en un 15%. Hay que escucharlo, hay que verlo para creerlo. Y hoy está en el 25.5%. Hemos reducido la pobreza en la República Dominicana a los niveles más bajos de toda la historia. Cerca de 1.200.000 dominicanos han salido de la pobreza y más de 700.000 han dejado de ser indigentes. Mucha gente no lo quiere creer, no lo quiere decir, no lo quiere aceptar, pero la verdad está ahí. Hay que caminar por las calles de la República Dominicana para darse cuenta de la transformación que está viviendo nuestro país. Y el que no crea, que vaya a la Tesorería de la Seguridad Social para que pregunte cuántas personas se registraron este año. Y hay 111.030 que se registraron. Esos son ya empleos formales. El resto están en la informalidad todavía. Bueno, en el ámbito regional asaltan ex alcalde y cargan con más de 40 mil pesos en Castillo, señores. Y vamos a escuchar declaraciones en torno a esta noticia. Yo estaba frente al almacén y llegaron en cuatro personas en una, en una jipeta, me simularon comprar cacao y cuando yo penetré para decirle que no, que no había cacao para, para vender, me dijeron que era un atraso. Yo me embrujé con uno de ellos, pidió, uno pidió ayuda y vino el otro y me dio con la calles de pistola. Eso fue todo. ¿Cuánto le quitaron a usted? 40 o 50 mil pesos. Y la otra persona que y estaba. Y una cadena. Y a la persona. Giovanni para también lo atracaron. Hmm. Ahí bueno, está el negocito. Contrasta es. directamente con lo que acabamos de escuchar del presidente. ¿Cómo salir a la calle? Director regional dijese: llama a la ciudadanía a cumplir las leyes. Veamos a identificar algunas de lo que son las infracciones a la ley 63-17, entonces de esa manera podemos realmente identificar eh, los reales infractores y proceder a tomar las medidas de lugar en cuanto a eso. Dentro de, si nos vamos a una motocicleta, usted hace un ejercicio, cuáles son, ¿qué debe de cumplir una un conductor de una motocicleta para cumplir con la ley? Si nos vamos a un conductor de un vehículo de cuatro más gomas, ustedes bien saben. Marbete, placa, seguro, cinturón, luz roja, todo lo que tenga que ver en esa aspecto. Siguiendo en el plano local, director regional de salud responde a denuncia a mal estado del hospital de Salcedo. Escuchemos. Eh, la realidad del hospital de Salcedo la conocemos desde hace tiempo, una realidad que viene de, de mucho tiempo atrás y lo que nosotros hacemos es gestionar a las instancias superiores porque la construcción y reconstrucción de la emergencia todo eso fue por los esfuerzos que se hicieron desde la regional y hubo una licitación pública para eso las salas quirúrgicas son cuatro, muy viejas, con un hospital con una estructura vieja se hicieron también las gestiones pero ellos decidieron cerrar un bloque quirúrgico que ok, no tendrá todas las condiciones ideales pero ahí se estaba operando había un problema con máquina de anestesia, se logró el traslado de una máquina de anestesia de aspirador, que eran de las cosas que yo, ellos querían, o sea, de lo que estaban solicitando. La, ma, la sala está habilitada, pero la decisión fue otra, porque todos los casos lo están derivando para el San Vicente de Paúl, hasta las cosas que se pueden resolver ahí. Bueno, bueno seguimos acá en San Francisco de Macorís, una anciana de 85 años se encuentra desaparecida. Vamos a ver mi mamá desde domingo, desde las dos de la tarde, se perdió, tiene tres días. Y eh, para que la vea en la calle, que no la haga saber sabe aquí. ¿Cuál es el nombre de la señora? Ana Mercedes Falcón. Ella tiene algún problema mental. O? El Salmen, que le va de la mente todo. No. Ella se había perdido, pero ahora son tres días, nosotros las hallamos, la ven, de un día para otro, cuando la subieron por el fervo. Fui esta mañana, llegué hasta la bajada, mucha gente me dijeron que la vieron, que iba con el perrito, pero que yo llegué allá hasta lo último de la bajada y yo les solto a las personas que si la ven por ahí, que me llamen, que yo les dejé mi número, que llamen aquí o me la traigan aquí, que yo vengo y la busco, que me llamen. Bueno, abogado, abogados opinan sobre la pena de muerte. En república dominicana veamos en la vida la pena de muerte no ha surtido los efectos de acuerdo a la pequeña investigación que hemos hecho eh, la pena de muerte eh, está condenada por la convención americana de los derechos humanos está con, de derecho a la vida mientras la constitución de la república diga de derecho a la vida y no hable de y no solamente es la constitución, esto, los tratados internacionales, los pactos, las convenciones eh, lo que dice la Biblia también sobre la, el derecho a la vida, que solo Dios tiene derecho nosotros entendemos que no, la República Dominicana y bueno nosotros somos contrarios de todos modos, no solo en República Dominicana sino en ninguna parte del mundo debería aplicarse la pena de muerte porque como dice el refrán, la fiebre no está en la sábana bueno ya eso sí es un tema que sí podría ser discutible porque es criticable que personas que cometen robo, homicidio y violación sean condenados por un solo hecho. Eso sí nosotros entendemos y estamos de acuerdo con la modificación que ha hecho o que va a ser el, el nuevo código penal En cuanto a la pena de muerte yo nunca he estado de acuerdo. Ahora, si una vez se está abogando y se, y se está abogando por que se implemente el cúmulo de pena ahí sí. Porque todavía en el sistema de justicia que estamos viviendo no está preparado para una pena de muerte. sí para un cúmulo de pena porque ya las cosas ahí se podían profundizar, en la, o sea, la investigación se podría ser más profunda para el cúmulo de pena. pero no estoy de acuerdo con la pena de muerte. Continuando en el plano local, Alcaldía da plazo de 15 días a haitianos que tienen y viven en propiedades privadas. A que desalojen. Nos reunimos con ellos. Hicimos una reunión donde estuvo el gobierno municipal y les exhortamos a que se retiraran de las propiedades privadas. Ahí estaban los dueños de las propiedades privadas, en el Caperuza, en La Ceja, en otros lugares y ellos nos pedían que le diéramos un tiempo de, de unos 15 días, otro de un mes. Nosotros no podíamos darle ese tiempo porque tienen años y años invadiendo solares, dañando el ambiente de, de residenciales que tienen casas de 50 millones, de 30 millones, de 10, de 15, ¿verdad? Eh, defecando en áreas públicas, contaminando los parques. Es una situación increíble, las aguas que tú tomas por eh, tirarla al, al, al, al río, a la cañada, ¿verdad? A los contenes, eh, toda la contaminación, todos los residuos, ¿verdad? Y las S fecales, eh, pues lo que tú tienes en tu casa, en los residenciales, eh, es contaminación total. Bueno, seguimos, exigen construcción de casa club en el sector Hermanas Mirabal. El alcalde alega que el terreno tiene problemas, no tiene ningún tipo de problema, no. ningún tipo de problema. Ustedes pueden indagar con los vecinos y preguntarle para que el alcalde sepa de inmediato, que no tiene ningún tipo de problema Y que la comunidad requiere La construcción de este club Ya que tantos jóvenes lo necesitan Aquí hay varios caballeros que dicen ¿Dónde vamos a jugar dominó? ¿Dónde nos vamos a recrear? Lamentablemente no, puede, no pueden ¿Por qué? Porque está en mal estado Alcalde A usted le llega un presupuesto Y es para eso, para construir No para sembrar mata en la libertad Construya lo que en realidad las comunidades requieren Haga lo que le corresponde Señora les diga, no, a usted lo pusieron ahí, no para hacer jardinero, es para construir la lo que le pertenece a la comunidad, de club, el cancha, lo que usted ha dicho, pero no lo está haciendo, lamentablemente. Nosotros exigimos la construcción, manden una comisión evaluatoria para que puedan hacer lo que le corresponde. Bueno, ahí está la, el reclamo, construyale la casa club a esta, a esta comunidad. Contrasta esta noticia con lo que dijo el presidente. Arrastran mujer para robarle celular en San Francisco de Macorís. El hecho se produjo la tarde de este lunes en el sector Vista al Valle, próximo al centro de corrección rehabilitación. Veamos. Al centro de corrección. Mire, mire, mire qué. Ella se resistió. Mire Ella cómo. Ella iba con un niño, Francis y el niño salió a buscar a Dios mío. Eh, eh, cuando Inicia la imagen, se ve cuando ella va caminando con el niño, mira. Mira. Y ahí, y ahí, este... No, no, no, no. Wow. No. Ella se resiste. Si el, si el presidente Medina le le, le, le le, enseñaran estas imágenes siquiera. No, pero él las sabe. No, no Pero él, Yo no creo que él no lo desconozca ser. Para nada, en lo absoluto Y él, en las imágenes que escuchamos, ya cerramos la noticia Vamos a comentarios En Dios las Dios imágenes Dios. que escucharon Él no estaba hablando de seguridad ciudadana El presidente estaba hablando era de, de la cantidad Pero de gente Que que, a calle, que han salido no nos da, de la no pobreza Por el 4% y por otras acciones Dios Dios Según mío. el de la visita sorpresa Mira. Pero de seguridad ciudadana no habló porque él sabe que está muy mal y que se ha quemado en esa materia el gobierno este el anterior y todos se han quemado los últimos gobiernos se han quemado en materia de seguridad o sea que no vamos a ocupar a Danilo nada más por esto ha sido un mal que hemos arrastrado está, no pero ¿qué pasó? que si tú tienes, si tú no tienes pobreza Raquel tú no tienes oh. estos problemas de delincuencia es lo que mm, suponemos generalmente es lo que suponemos generalmente si esos jóvenes tienen trabajo si esos jóvenes estudian si esos jóvenes tienen son múltiples las oportunidades causas. sí Tú no vas a tener tantos atracos y tanta criminalidad y tanta violencia en la Yo soy años. la primera que quisiera que no existiera, Entonces, pero eso es Que dejen en, de estar primera. engañando y mintiéndole a este pueblo, diciendo que aquí eh, todos los días se van mil un millón de pobres. Ya estamos en 20 millones de pobres menos que hay en República Dominicana. No cada año dice lo mismo, sí, un ya, ya Ya no entendemos. En los últimos 15, en los últimos 5 mejor, sí. pues, ha bajado, bueno, ya han bajado 15 millones. Veo que Tenemos aquí una está visita. una Tenemos joven una visita que especial. nos tiene jóvenes ¿A a, aún. ¿A no, no, no, no, porque la Organización Hola. Mundial de la Salud dice que hasta los 65, así que todavía estamos ahí adentro. Gracias, Muchas gracias, gracias a mi corazón, ¿cómo estás? ¡Wow! Gracias. Del Muchas gracias. gracias. Bueno, pues, que ¡Ah, nuestro gracias. amigo Juan Comprés! Muchas gracias. Mira, qué bien que me lo dieron en una, en una cajita negra con cosas rojas. Ajá. No, no, sí, no, porque no, yo no. soy un negrito. Ajá. Pero mira, mira. Juan <ríe> <Pero igual>, Comprés <ríe> no se pierde nunca no, los no, detalles. No, no, no. no. no, no, no. Que para variar los chocos. Miren qué hermoso, no, él nunca no bien, pierde esos detalles. Esta es mi segunda taza. Wow, ah, sí, sí. sí, sí. Ya no, yo la es estoy sí, sí, coleccionando. Y, sí. sí. y, es es que sí. y ahí está su Aquí rostro. que perdamos Y ahí está su rostro. ¿Cuál ah, es la parte más bonita? Ah, la del rostro, qué muchacha. Y miren mi nombre, miren mi nombre. Con esa calva tan linda que Casi ya fue un error de impresión, pero eso es lo suficiental. ¿Cuál, cuál, cuál? El nombre. El, nombre, el detalle es el lo importante el tomarlo, el tomarlo en cuenta muchísimas gracias chicas gracias, gracias a, nombre, Placer. a nombre del diputado Muy bien. Y, 100 y, haciendo, y haciendo un excelente. trabajo con la, el Festival del Cacao también. Sí, ah, claro anda. que sí estamos también con él. Está intercediendo bueno, está con bien. eso. Estamos ahora en el mérito estudiantil también. Pronto excelente. Por excelente. Excelente. Como no, pues muchísimas gracias. Muy bien, yo Paola. tengo a sí, mi hijo es que crófono. está. Mi hijo está dentro de ese mérito estudiantil. Ah, sí, qué bien. bien. Excelente. Paola y su nombre. Licelot, así Lizelot. Lizelot. Lizelot. que a las chicas, Paola y a Lizelot, gracias por supuesto a nuestro querido Juan Comprés, que siempre nos, to nos toma en cuenta con estos detalles. Hoy, de sí, casa. ya, claro ah, que no, sí, no, me, claro ah, que okay, sí, perfecto. una colección hermosísima, las tazas para tomar nuestro chocolate nuestro café. Hay riquísimo. Feliz Día del Amor y la Amistad para ay, ustedes. Oh, muy buenos días, muy buenos días. Hay un contacto ahí. Buenos días. Buen día. Sí, buen día. ¿Con quién tenemos el honor? Sí. A Habla el profesor Pacheco. ¿Cómo están ustedes? Bien. Bien, bien usted, Pacheco. Buenos días, ¿cómo, ¿cómo está? Muy bien, Sí, sí. sí. Eh, sobre el tema, Francis, sí. de la pobreza. De el la problema que, a... que se ha hecho costumbre en este país que los que viven muy bien siempre hablan de los pobres, pero solamente en campaña. Sí. O sea, los, los políticos... Pobre, se olvidan de todo eso que hablaban. Ahora bien... ¿Cómo puede haber disminución de la pobreza en un país que a diario están tomando préstamos internacionales para pagar intereses y capital, lo que implica que van a darle menor servicio a la sociedad? Fíjate lo, lo que colocaron esta semana. Sí, Eso 40 mil no millones. No. Entonces no vayan a hablar mentiras se ha disminuido 000. los niveles de pobreza cuando se puede medir fácilmente nada más que ver la bonanza de los bancos tiene que tomar apretado generalmente el que, el, el que lo se necesita, necesita, necesita lo y son muy buenos para no, ganar, los verdad entonces no es cierto no es cierto pero profesor no en de la pobreza cuando a diario Parte de la población rural está emigrando, formando, incrementando, no formando, sino incrementando la insalubridad, la vulnerabilidad en la... Cinturones de, de la pobreza, sí. O sí, piensa sí. que para los políticos que están en el poder siempre la cosa está bien, porque ellos creen que el país tiene que pensar como piensan ellos, que lo tienen todo. Bueno, muchísimas eh, gracias. Entrar, Ajá, ¿no? Sí. Sí. Porque no lo hemos oído. Hay que... Aunque no comparto la forma de actuar del señor Bautista de San Juan de la Magdalena, el senador, sí. pero tiene un proyecto importante, sí. y eso hay que destacarlo. Es y es que él va a someter o sometió un proyecto de ley para convertirle a Loma Romero, donde quieren explotar la mina, en un parque natural o nacional, Nacional. es importante. Yo Entonces, entiendo que a Juan sí. Juan Compré tiene un desafío ahora, y te lo estoy diciendo. Sí. El senador también dice que se, se agregue a eso. De plantear en el Congreso entonces que Loma Miranda, conjuntamente con el proyecto de Bautista, lo unifiquen para que lo declaren Parque Nacional también. Muy bien. Muchísimas gracias, Gracias, por gracias, por gracias por su participación. Muchísimas gracias. Gracias, señor. Pacheco. Muy amable, muy amable. Por tus palabras. Así es. Hay otro contacto. Hay Vamos otro contacto. a recibirlo. Buenos Vamos días. Vamos a recibirlo. Buenos días. Buenos que días. Buenos días. Bueno, bueno. bueno eh, la, la parte de la noticia, Francis, empezamos con la parte de Perú. Ahí se va a celebrar eh, la Cumbre de las Américas y tienen el tema principal: va a ser la corrupción. Y Perú ha atacado grandemente la corrupción y dice que Maduro no es una persona bienvenida. No, es una y persona y, los, no legisla y los, los legisladores peruanos lo declararon persona no grata en Perú. Ah, bueno, ahí está la llamada, vamos a escuchar. Buenos días. Buenos días. Sí, buen día, buen día, ¿cómo están? Ah, sí. ¿Están bien? Sí, gracias bueno, a la palabra, usted. tenemos el honor? Okay, no. Henry de la Rosa habla. Bien, placer, Henry. Henry. Sí, es una pregunta para Fulvio Ah, ok. Fulvio, ¿quién se encarga cuando abre la calle los barrios? parte para cuestiones que un tubo. Mira, aquí tiran una calle nueva, por ejemplo, ¿no? y viene y sale un vecino y me hace una sangre ¿Cuál es que un lo que le quedó esta vaina? Y así están los barrios llenos. de qué lo abro, ¿Pero quién a este, la abrió? Porque no hay ley, no hay nada. Eso de es... depende de quién lo abrió, INAPA bueno, o fue la alcaldía te voy a contestar yo, eso pues es sí. planeamiento urbano y hay una multa de hay una multa, de cinco, hay una multa a, quien, a quien abre una calle sin sí. previo permiso y sin haber pagado el monto que requiere la reparación total para restaurarlo en el estado natural que estaba vaya al ayuntamiento ellos tienen que proceder con señalamiento de quién abrió la calle, para quién se hizo ese trabajo, y que le van a poner una multa de 100 mil pesos, creo, que, que era 50 y la subieron a 100 mil. Otra llamada, tenemos buenos días. Buenos días, ¿con quién Buen hablamos? Día. Buenos Buen días. Día. ¿Quién nos habla? Eh, Francia, sí. ¿sabes quién te habla? Eh, Fue porque aquí, ese caso de esa niña que atracaron ahí para robar el celular, sí. eso está así, porque no hay consecuencias. No hay consejo. Esta justicia aquí, lamentablemente, tú eres abogado y sí. abogado, tú no sirve. Tenemos problemas graves. La es... Vamos a tratar mira, precisamente yo, ese yo tema mismo hoy. Le pido a Don Dios y a un familia mío no le pase nada así. Porque Dios me pierde. Di, yo me pierdo ahí mismo. Libre. Sí, es verdad. Bueno. bueno mira, ahorita, eso ya se lo agarra. No dura dos horas para No eso es suerte. Sí. Logra una salida Exacto. rápida. Tenemos otro contacto. Muchas gracias, gracias. amable televidente. Bueno. Buenos días. La última bueno. llamada en este bloque. Buenos días. Buenos días. ¿Con buenos quién días, hablamos? ¿Con quién buenos tenemos días. el placer? Puro de la Cruz. Sal Saludos, señor de la Cruz. Muchas eh, bendiciones en este día. Para mí, Amén, puro. Para ti, Hola, Puro, sí. pero mi hermano Puro, puro de, tenares, de Tenares. Un abrazo tenares. bien grande. Ay. Feliz día bien, también bien. para ti. Quería hacer un comentario breve sobre la de luz a la jovencita es. Adelante. Una vez que hizo un, un programa local, lo presentó de una vez y, y, y lo identificaron tanto de una vez, hicieron como cinco llamadas, diciendo los nombres y todo, ¿por qué no están presos ya? Lo identificaron de una vez a los jóvenes y, sí, y, sí, y no, sí, no sí. lo ha pasado. A los que fracaban, si deben estar presos ya, entonces sí. la policía sí. es. Se en Sí, negligencia de la policía. Qué sí. pena. Gracias, ti. Igual para, igual para ti. Bueno, en el bloque de noticias también, ahí estamos viendo la actitud correcta del alcalde con respecto a los haitianos que dice que le ha dado un plazo de 15 días sí. para salir de so, las zonas privadas. Están hace mucho tiempo en la zona de Caperuza, La Ceja y otros sectores eh, con, invadiéndose esos espacios. Dice el alcalde, contaminando y es verdad. Entonces, le han dado este plazo, ojalá y se cumpla ese plazo y que y luego se monitoree para que no vuelvan a insertarse a las, Estamos a las propiedades totalmente privadas. totalmente de acuerdo. Porque con, no puede ser una campaña la... de momento, sino que tienen que ser constantes. Debe haber supervisión para que no vuelvan luego a introducirse a propiedades privadas. Eh, fíjate cómo se van dando los, los casos. En cuántos momentos no hemos visto de frente al alcalde y en contra de sus acciones. Y en esta ocasión yo, Francis Rodríguez, apoyo totalmente la iniciativa, ya que es del gobierno municipal la de corregir todas estas cosas. Tenemos entidades que vienen haciendo un trabajo, pero si no corregimos en nuestra casa, de fuera vendrán que nos sacarán. Es un trabajo en equipo. Por lo tanto, yo apoyo claro, totalmente la hecho. decisión de la alcaldía como ejecutivo del municipio y como gobierno del municipio, a ponerle un punto de partida a la solución de este problema que, acá, que, que aqueja la, el país. Ojalá que las autoridades nacionales de migración apoyen constantemente este trabajo y que la ciudad de San Francisco de Macorís se organice. Mira, Francis, yo tuve una finca. 170 haitianos, me voy a reservar el nombre y pues todo. Una, una finca. De, de la finca. No, no es una eso, finca. Eso es un... Son 7.000 mil tareas. Yeah. Y hay gente con mil tareas. Sí, claro. Francis, y los campesinos tienen pero, tareas. Pero, pero espérate, Francis. Quienes trabajan ahí, el 90% son haitianos. Yo le pregunté a tres haitianos, a tres. ¿Usted tiene cédula? Sí, yo sé dominicano para votar por Danilo en el 20. Eso es lo que están formando sí una sociedad. Paralela. Están cambiando dominicanos por haitiano para asegurarse el voto en el 20. ¿Tú te imaginas? Responsable. Bueno, bueno, por otra parte, Raquel, antes que tú entres, yo quiero compartir lo que es lo que está pasando en Guatemala. Apresan al expresidente Colón y a nueve de sus diez exministros, de los principales, al presidente y a nueve. Gabinete. Y es un fraude de 30 millones de dólares. ¿Una ¿No para lo caballada? Comparado ha robado. para lo que se ha robado aquí. Eso es una plumita de galsa. Eso es, un, eso es un, un humito de cigarro. Comparado con lo que se ha robado aquí. Pero el sistema de justicia de Guatemala es totalmente diferente al que tenemos aquí un sistema servil y entregado al Poder Ejecutivo. Mira, un expresidente presidente preso con sus nueve ex-ministro, también detenido. Así que se debe de atacar la corrupción. No importa dónde esté, no importa quién sea, porque eso va totalmente en perjuicio de una nación. La Mira, ley hay eh, que aplicársela a todos por igual, no debe eh, haber distinción. Respecto a lo de las declaraciones del presidente Medina, en el día de ayer, ante un foro eh, celebrando el avance económico de su gobierno. Yo quisiera, Presidente, estar de acuerdo con usted, pero no hemos logrado eh, llegar al convencimiento de esas palabras, que siento a la vez pena y dolor, porque hemos reclamado de usted, Presidente, sus palabras respecto a tantos temas que tenemos pendientes y de, por los cuales el pueblo está padeciendo y usted no ha dicho ni media palabra solamente se atreve a hablar ante el país en palabras enlatadas de un proyecto de información para transformar la conciencia en algunos cuantos que hoy son asalariados suyos, ellos sí le pueden creer, pero cuando tenemos un salario que apenas alcanza el nivel de lo que teníamos en el 94 y una canasta familiar que supera dos veces el salario mínimo es imposible estar de acuerdo con usted señor presidente bueno, vaya con sus palabras a otro lugar porque me está afectando la poca condición que tengo de ser un, un, un ente pensante parece que me agrede cuando habla y no cuando ha callado tantas veces en temas fundamentales eso es una irresponsabilidad bueno, y cerramos este bloque de comentarios de las noticias con la pronunciamientos tan fuertes que hace el comunitario exigiendo el sector, la construcción del club en el sector Hermana Mirabal. Él hace un llamado al alcalde, le dice, usted no está puesto para hacer un jardinero. Atribuyendo a todos los conflictos y además a todo el tiempo que han dedicado esfuerzos a embellecer Está interesante, claro, cada uno de estos esfuerzos Lo que hay que ver si esa obra está dentro del presupuesto participativo Si, sí, pues fueron escuchados esta comunidad en el proceso de diálogo y de reuniones con ellos Entonces están exigiendo que le aperturen, que se lo pongan viable esa, ese club Para que puedan tener opciones de diversión sana en esa comunidad Atención alcalde a estos comunitarios lo están, es lo están haciendo de buena es fe, lo están haciendo de buena fe. Es válido. Así es, nos vamos a la pausa, retornamos con más aquí en De Mañana Tras la Pausa, conversamos con el licenciado Pedro Pablo Hernández, abogado no se la pierda Bien. la entrevista Aquí, en la óptica máxima visión, le estamos dando la bienvenida al año 2018 con la oferta Año Nuevo Lentes nuevos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 Gracias al Centro de Medicina Estética y Nutrición, NutriBeauty, por cuidar de mi cara y de mi cuerpo. Muy buenos días, gracias por permanecer con nosotros. Ya estamos en el café caliente y en el momento tenemos a nuestro invitado el licenciado Pedro Pablo Hernández, catedrático investigador de este nuestro municipio San Francisco de Macorís, con quien a él, con él trataremos temas de sociología del derecho y sobre todo de la situación y cómo vemos desde una óptica y de la investigación. Estos últimos hechos que han acaecido en la República Dominicana, que ha consternado al país, hasta ha traído consigo una, buen, una especie de discusión de si es viable la pena de muerte en el país. Buenos días, bienvenidos. Buenos días. ¿Cómo está usted? Muy buenos días, Raquel, Francis y Fulvio, así como también a todos los amables televidentes de este importante espacio de mañana, un espacio que ustedes dirigen muy magistralmente y muy Gracias. profesionalmente. Muchas gracias. Y le felicito por el equilibrio que mantienen en el mismo. Muchas gracias, gracias y feliz Día del Amor y la Amistad. Ah, sí, sí, sí, gracias. <risa> este día especial. Muchas felicidades gracias. para todo el mundo, para todos los habitantes del territorio dominicano, porque en verdad, eh, sin el amor la vida no fuera posible. Ahí sí. El amor lo que nos une, lo que nos mantiene vivo y sin ello la sociedad sería invivible. Correcto. Bien, profesor, eh, para nosotros Ay, es fundamental iniciar con una primera pregunta. Partiendo de la sociología del derecho, como la sociología estudia los fenómenos sociales, ahora con el derecho, ¿cómo ve usted o describe esta realidad que vive el país y cómo el derecho actúa frente a estos hechos? Bueno, la República Dominicana en los últimos tiempos vive una descomposición social. Eh, esto puede ser atribuido a varios factores. La desintegración familiar, es si decir, no tenemos familias sólidas, uh -huh. unidas, que promuevan valores positivos. La falta de empleo, la falta de políticas públicas por parte de los gobernantes. Es decir, poca atención a la gente. El Estado se funda para la protección de la persona, pero en realidad lo que menos hace es proteger a la persona. Es en la República Dominicana, el, el sistema educativo ha sido débil, flojo. Eh, por consiguiente, eh, donde hay un sistema educativo con debilidades que no forma ciudadanos para vivir en una sociedad respetando las normas, eso evidentemente que combinado con la falta de empleo, la falta de oportunidades eso entonces eh, podría provocar que algunas personas en busca de mejores oportunidades pues delincan realmente eh, el ser humano eh, piensa solo, pensamos, hablamos solo, constantemente y muchas de esas cosas que hablamos consigo mismo en la mayoría de los casos son negativas por consiguiente, cuando la gente no está estudiando, no está haciendo deporte, no está haciendo cultura, no está trabajando, no va a la escuela y ni siquiera vive con sus padres, entonces eso evidentemente que podría conllevar a que haya ese tipo de comportamiento. Pero sobre todo, cuando la gente recurre a, a la drogadicción, cuando recurre al alcohol, y cuando recurre a la droga y al alcohol, es porque hay un vacío que esa persona necesita llenar. Entonces, eh, cuando esa persona eh, no encuentra los medios para la subsistencia, o los medios para proveerse de esas cosas que necesita, pues tiende a cometer algún tipo de acto dañoso para la sociedad. Profesor, en su calidad de investigador... Porque todos les echamos la culpa a ah, que la justicia dominicana no sirva, a ah, que las leyes no se cumplen, que hay leyes para todas las cosas, pero no se ejercen. En su calidad de investigador de la justicia, del derecho, ¿qué usted ha encontrado que podría mejorar lo que estamos viviendo hoy en día? Antes de contestar, no vamos a permitir que Tere entre con el cafecito caliente, que así el, se que llama tomemos, la sección, sí, el tenemos. café caliente. Entre todas esas investigaciones... ¿Qué usted ha encontrado para, por lo menos, hacer más eficiente gracias, Tere. el Estado de Derecho y, y, y, y ese régimen de consecuencia que debe existir? Bueno, el sistema de justicia en la República Dominicana es débil. Y cuando hablamos del sistema de justicia, no nos referimos necesariamente a los jueces. Uh -huh. Porque la justicia, en la justicia penal participan muchos actores. Participa la policía... Participan médico legista y participa en ministerio público. Y entonces. Y abogados. Si, y abogados, alguaciles. Entonces, si todos esos actores que componen el sistema de justicia eh, no se manejan bien, evidentemente que el resultado no puede ser bueno. Por ejemplo, si a una persona le ocurre un, un hecho dañoso, eh, si llama a la policía, pues no cojan el teléfono. Si cojan el teléfono, no hay transporte para trasladarse. Si el transporte está, no hay combustible. Si el combustible está, no hay policía suficiente para que ese ciudadano tenga una respuesta. Entonces, ¿qué pasa? Eh, la persona se convierte en víctima de la infracción y víctima del sistema. Pero, ¿qué pasa? Que muchas veces en la policía esos casos se resuelven. Cuando la persona tiene dinero, tiene poder político, en esos casos se busca la manera de hacer los arreglos. Entonces tenemos como dos justicias, una justicia para el menos pudiente y otra justicia garantista para aquellos que más pueden. Entonces a nivel de justicia penal, la República Dominicana pues ha caído en un descrédito. La gente no confía en la justicia, porque las investigaciones que dirige el Ministerio Público, muchas veces la hace interesada, cuando está involucrada alguna persona ligada al poder político o económico, el Ministerio Público no hace una investigación de manera objetiva, porque la investigación objetiva quiere decir que él no distingue si es del partido, si no lo es, no distingue si es rico, si es pobre, si es del partido tal, si es de la religión tal, o sea, no distingue, simplemente... Dirige la investigación y la investigación debe alcanzar a todas aquellas personas que han participado o están involucrados en la infracción, pero muchas veces eh, se excluyen a personas por señalamiento. Licenciado, pero también se habla mucho de que la Policía Nacional dice, eh, contamina los procesos. No llega con una orden a buscar a alguien para detener... Eh, no utiliza los procedimientos de rigor y esto hace que se caigan muchos casos, no indica de que no sea culpable o no la persona, sino que fue viciado y como no se hizo de forma correcta, entonces no llegó hasta el proceso final. Esto es así, la gente lo, lo ve muy y opina mucho de esto a diario. ¿Es correcta esa percepción? La policía lo hace de manera adrede o por desconocimiento. En la mayoría de los casos hay una intención de favorecer o de perjudicar a alguien. Y es que con los salarios deprimidos que tiene la policía Lo que hace es beneficiarse del delito no, O sea, no a quien le corresponde ser un auxiliar de la, de, la, de la justicia En la investigación Entonces, lo que hace es que forma parte de ese De, de, de ese círculo vicioso Ahora, ¿por qué esto ocurre? Porque el dominicano no ha sido formado para, para cumplir la ley Porque como no trae ninguna consecuencia O sea, violar la ley Que un policía actúe incorrectamente Eso no trae ninguna consecuencia La única consecuencia es que lo trasladen Para hacer lo mismo en otro lugar Exactamente, pero eh, Si a ese tipo de personas Se le investigara, porque por ejemplo Hay eh, Policías y generales uh -huh. que tienen grandes fortuna uh -huh. Pero no son investigados porque si sumamos los salarios que ellos ganan, no le da para tener ese, ese tren de vida. Entonces, es una, una corrupción permitida. Porque llama esa corrupción todo aquello que es hecho de manera incorrecta. Es decir, cuando se deja de hacer para favorecer, uh -huh. la persona no está recibiendo dinero, pero eso es un acto de corrupción, es un sí. acto doloso. Correcto. Entonces, muchas veces hay negligencia, pero una negligencia... Adrede. Entonces, todas esas cosas eh, no contribuyen con el fortalecimiento de la justicia, pero también la poca independencia que tienen los jueces. Aunque en la constitución son independientes, pero en la, en la práctica los jueces actúan con mucho miedo porque tienen temor de dar una decisión que, aunque hay jueces muy probos, muy correctos y que tratan de manejarse, manejarse con cierta independencia, pero a veces tienen temor de que si toman tal decisión, entonces sean investigados y quizás sean suspendidos. Entonces fíjense que la Suprema Corte de Justicia, que es en, en prácticamente eh, encarna el Poder Judicial, es la primera que violenta el debido proceso, o sea, con suspensiones de jueces sin cumplir con el debido proceso, o sea, una sanción previa cuando un juez ha sido suspendido sin disfrute de salario, o sea, no hay manera de que luego, si la Suprema lo reintegra en sus funciones, no hay manera de que la gente eh, no tenga duda sobre su culpabilidad. Se queda marcado. Así sí, es. Esa visión, así en, hablando, ya usted ha hecho un recuento. Formación, educación, debilidad del sistema y una especie de, de miedo de quien debe de decir el derecho, que es el juez. A todo esto, y partiendo de las investigaciones que sabemos usted es un estudioso de la sociología del derecho, el derecho de penar del Estado ya concreto y el nuevo sistema penitenciario, ¿qué usted no puede decir?, si existe verdaderamente una fortaleza en el Estado para ejercer esta, esta política de, de penar o de persecución y penar el de, eh, los delitos Bueno, eh, en sus inicios el sistema carcelario no fue diseñado para reeducar o para regenerar a la persona sino que su finalidad era encerrar, castigar o sancionar a la persona y apartarlo de la sociedad. Pero en la nueva penología, el, el sistema penitenciario ha de regenerar a la persona porque ese debe ser el fin de la pena, es decir, lograr la reeducación y la reinserción social del condenado. Ahora, ¿qué resulta? Así como una persona, si nos enfermamos, si nos llevan a una clínica o a un hospital, no nos vamos a sanar por el hecho de que nos llevaron al hospital, sino que se necesita que nos apliquen un tratamiento. Y el correcto. Y que ese tratamiento <risa> sea efectivo. Sí. Entonces, eh, el nuevo modelo de gestión penitenciaria que se ha implementado en la República Dominicana a partir del año 2006, ciertamente es un modelo muy bueno, porque... Ese modelo se fundamenta en tres periodos o etapas fundamentales, que es el periodo de observación, el periodo de tratamiento y el periodo de prueba. Ese periodo fue concebido en la ley 224, sobre el régimen del año 1984. Desde esa fecha hasta el 2006 no se había puesto en práctica esa ley porque como ustedes han dicho, tenemos muchas leyes, pero no se ponen en ejecución. El Estado se empeña en crear leyes que a veces no tiene las condiciones para aplicar. Entonces, en, en ese nuevo modelo, esos tres periodos se cumplen. En, en, ese, en esa primera fase, que es el periodo de observación, cuando el interno llega al centro, es atendido por un equipo multidisciplinario, psicólogo, trabajador social, médico, abogado, educador. Entonces, lo que se persigue en ese momento es que puedan conocer la personalidad de ese interno. Ese periodo dura de 10 a 30 días. Debe permanecer aislado del la, de la resto de la población penitenciaria. Entonces, en esa fase, ese interno debe debe se le debe estudiar su personalidad, lo que son también sus antecedentes familiares y lo que es también su entorno familiar. De tal modo que cuando él vaya a la, fase, a la segunda fase, que es la de tratamiento, entonces ese equipo multidisciplinario sepa cuáles son los programas que deben <coughs> aplicar para mejorar la conducta de ese interno. Profesor. Por un lado tenemos las cárceles llenas de presos y ¿sí? un pantano de casos por llevar a estrado y por otro lado tenemos la impunidad, muchos que deben de estar en las cárceles que andan sueltos. ¿Existe la posibilidad de República Dominicana de una justicia imparcial? Bueno, la posibilidad siempre existe porque el ser humano cuando se lo propone puede hacer muchas cosas, pero depende mucho de la voluntad política. El sistema... Político, la República Dominicana, pues prácticamente lo corrompe todo De tal modo que si las instituciones no funcionan Es porque quienes las dirigen no funcionan, son débiles Y a veces a los políticos no les interesa tener instituciones sólidas No les interesa tener una justicia imparcial Porque si la justicia es imparcial Entonces muchos de los grandes políticos Pues podrían estar en prisión. Entonces se benefician de esa habilidad, es decir, es como un querer, un querer hacer, pero que en realidad no, no le interesa. Entonces, eh, realmente depende mucho de la voluntad política de los gobernantes, pero nos falta mucho. Las instituciones dominicanas son muy débiles, son tan frágiles como como un cascarón de, de, de huevo, que con cualquier cosita, pues, se rompe. Licenciado, bueno, ha habido un crimen vergonzoso, eh, <coughs> bochornoso, horrendo, que ha cometido un joven conocido como Víctor Alexander Portorreal Mendoza, de 32 años, apodado La Greña, en Santo Domingo. Este crimen ha consternado a todo el país, por la forma, mató a su mujer y a los hijos de esta cuatro personas sino Este crimen ha puesto en, en la palestra nueva vez y sobre encima de la mesa la discusión de la pena de muerte. ¿Usted está de acuerdo con ello, con la pena de muerte de la República Dominicana como una de las sanciones? Bueno, la pena de muerte no se puede decir ni siquiera que es una pena, bueno. porque si la pena persigue reeducar este al muerte, condenado, este entonces es, es imposible que se pueda reeducar a una persona que... No. Que, haya, que se le aplique la pena de muerte Y existen muchos riesgos De que muchas personas Inocentes Pues sean condenadas A la pena de muerte Los países no se ha aplicado la pena de muerte Eso no ha contribuido con la Disminución de la criminalidad Pero bien O sea que no hay temor No, así hay, es. no ha implantado el temor Pero sí entiendo de que algunas personas Que cometen actos muy dañosos Para la sociedad y que pone en peligro la seguridad de la mayoría de las personas, debería existir una sanción más drástica que la que actualmente tenemos. ¿Cómo cuál? Bueno, no quizás pena de muerte, pero sí una pena por lo menos que llegue hasta los 50, los 60 años, que de alguna manera se puede decir que es una pena de muerte disfrazada, porque una persona es condenada... A 40 o 50 años, y tiene 40 de vida, si, si tenía 40, pues prácticamente será imposible que esa persona pueda volver a la sociedad. Pero yo entiendo que el interés de la mayoría está por encima de la minoría. Entonces, no es correcto, no es justo que una o dos personas mantengan en zozobra la sociedad y que pongan en peligro la vida de las personas que se dedican al trabajo honrado. Y vemos como muchas personas pierden la vida con gran facilidad y cómo esas personas continúan en las calles, porque muchas veces quienes le toca perseguir ese tipo de infracción, muchas veces no lo persigue, porque se beneficia de esas debilidades. Entonces, aunque entendemos que no es procedente de la pena de muerte, pero sí penas más drásticas, que las que actualmente tenemos. La pena máxima ahora mismo es de 30 años, de reclusión mayor, pero... ¿Podría existir la acumulativa, por ejemplo, por los hechos? Sí, eso podría ser, porque cuando no existe el cúmulo de pena, entonces hay una serie de crímenes que se quedan impugnes. Si yo cometo cinco crímenes en un instante, entonces me van a juzgar por la porque tenga la sanción mayor, uh -huh. lo que quiere decir que los demás se quedan impunes. Eso es uno de los graves eh, riesgos que toma la sociedad cuando no tenemos un sistema de justicia eh, y una política criminal real del Estado para conservar la integridad de la sociedad. Yo pienso que, usted piensa que la integridad de la sociedad requiere entonces de un nuevo orden, Claro que sí, hace falta que el Estado Dominicano diseñe una política criminal efectiva Que trabaje no tanto en la, en, la, en la consecuencia del delito, sino que trabaje antes de Así que fortalezca el sistema educativo, que tenga programas deportivos, que tenga programas culturales Fíjense que en esta ciudad la actividad cultural es cero, casi nula, no existe sí se y a nivel de deporte también, eh, no hay, por ejemplo, canchas en, en muchos sectores, de tal modo que la gente se inserte en ese tipo de actividad. Eh, hay pocas oportunidades, poca, poco, poca fuente de empleo. O sea, la gente ve aquí eh, la política como una manera de enriquecerse, no como de llevar el bien común. Sí. Entonces, en ese sentido, pues hace falta un rediseño de una política criminal eh, por parte del Estado dominicano. Bueno, Muy bien. Muchísimas gracias, licenciado. Gracias por sus orientaciones, sus mensajes que jurídicamente ha de ser bien acogida. Gracias por la visita y espero tener, esperamos tenerlo próximamente, luego, eh, más adelante. Bueno, gracias a ustedes por la invitación y estaremos prestos para en cualquier momento venir a hablar de otros temas. Muy bien. bien. Muchas gracias, Muchísimas abogado, gracias por eso. docente, investigador Pedro Pablo Hernández por haber estado con nosotros en el Café Caliente. Nos vamos a la pausa, perdonamos de una vez, quédense con nosotros.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 Palmar Small, orgullosos de haber nacido en la provincia que lleva el nombre de nuestro padre de la patria, Duarte. Yo me pregunto, ¿en qué estarán pensando la gente cuando le meten un animal por un humor? Y para Corvo hay un diseño genérico de una marca que ni han y en menos de dos años ya hay que cambiarlo por otro animal.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 Gracias por permanecer con nosotros acá en día De Mañana, como debemos agradecer, por supuesto, a Siana. Siana, donde vestir a la moda cuesta menos. Mi outfit de cada día es gracias, a Siana. Nos encuentra en la calle El Carmen, esquina Papi Oliver. Esa ropa que se atuendo que necesitas para ese día especial, si quieran dar sport, casual, formal, bodas, tra tra trajes para boda, cumpleaños, fiestas especiales, nos encuentra todos en Siana. 809-588-2395 nuestra vía de comunicación. Así que visítanos, donde vestir la moda cuesta menos. Muchísimas pues, gracias. Raquel, también el Ayuntamiento <coughs> Municipal invita para hoy a las 10 de la mañana eh, recibir una grúa moderna que adquirió el Ayuntamiento y también una máquina de señalización termoplástica para darle el toque de pintura a todas las calles de San Francisco de Macorís. Hoy... A las 10 de la mañana en el parqueo municipal se estarán recibiendo estos equipos. Enhorabuena. A todos Enhorabuena. Hoy va a ser interesante sí. la sesión de esta de este día en el ayuntamiento, puesto que el alcalde va a dar rendición de cuentas, me imagino, de las compras de estos equipos. Y de otro, porque vi una camioneta de la policía municipal también, que no la han anunciado, muy bonita. Esperamos muy que dé los resultados. No sabía que el ayuntamiento había adquirido una camioneta de último modelo para el sistema de policía municipal y seguridad ciudadana. Equipada. ¡Qué bien! Eso es importante. Ahora, lo que yo quiero que me digan en qué momento se aprobó la compra de ese vehículo y si tienen los recursos para esos fines, sí. porque es, sería de muy mal gusto ver que se adquiere un, un bien mueble y no se tenga, claro, mediante qué mecanismo, contrato, convenio de la sala capitular que es el órgano que autoriza y no sé si está en el presupuesto, bueno, Me es, todo Es eso. sumamente interesante sí. conocerlo hoy, todo aquel que quiera, sí. tiene la oportunidad de ir. Por otra parte, decirles a ustedes que ya llegaron directamente desde Japón los microorganismos eficaces. A los que tienen granja porcina, con ese hedor que invade toda la comunidad, y granja también avícola, y granja ganadera, los microorganismos eficaces le dan la solución. A los hoteleros que tienen problemas con la planta de tratamiento, los pozos sépticos y tienen problemas con los, con los lagos, en los campos de golf, los microorganismos le dan esa solución hay para cada cosa llame a José Elías Vargas al teléfono 829 275 1120 y desarrolle su empresa con respeto y amigable con el medio ambiente Gracias. como amigable con el medio ambiente es Ozon Nature, la clínica que trata de forma natural todas sus afecciones de salud aplicamos la terapia del dolor o sonoterapia quisionología aplicada el doctor José Tejada les espera y vaya y, y usted va a poder comprobar de que hay soluciones a muchas de sus afecciones de salud que usted quizás no la ha tratado con puntualidad en Ozon Nature lo encuentra teléfono 809 294 6426 estamos en la avenida Antonio Guzmán Fernández Plaza Caribbean, segundo nivel, módulo 29. ¿O son Nature? Bueno, yo les recuerdo el centro de medicina estética y nutrición, Nutri Beauty. Somos distribuidores exclusivos de BioNature Skincare, los productos jabones eh, que preparamos jabones y también cremas para la piel, para el cuidado y para evitar el envejecimiento adelantado. Así es que nos pueden llamar al 809-244-0028, el número de nuestra eh, clínica, y recuerden ustedes, vamos a ver si el máster me pone los paquetes que están disponibles, ahí están, esos son los paquetes plasma rico en plaquetas, miren por tan solo 3 mil pesos todos esos servicios que ustedes están viendo ahí en pantalla, son diferentes paquetes que usted se los puede regalar toda esta semana a su pareja o también usted se lo puede regalar eh, la mujer al hombre, al caballero alguno de estos por supuesto lo puede recibir así que pase por la calle de San Francisco entre José Reyes e Inver ahí estamos, centro de medicina estética y nutrición, nos puede llamar para mayor información o nos pone un whatsapp al 829 497 9091, también otra vía de comunicación bueno, bueno y en la Juaran. ¿no? Decirle que no tiene que salir de Las Guaranas porque en Supermercado Almanza lo encuentra todo. Carnicería, delicateces, <coughs> eh, área de, de electrodoméstico, en fin. Y en comida, en el tema de el producto de primera necesidad, todos frescos y al mejor precio. Supermercado Almanza en Las Guaranas, calle principal 34A Las Guaranas. Aceptamos tarjeta Solidaridad. También recordarles, Ancor Bar, cuida tus uñas, manos y pies, pase por allá por la avenida Presidente Antonio Guzmán Fernández Plaza Colonial, módulo 5A, 809-744-5910 para su cita, así que regálese ese día de spa para sus uñas y pies, que usted bien se lo merece, en Ancor Bar. Bueno, en el WhatsApp nos escriben nuestros amables televidentes, Ramona Mercedes, Ramona Mercedes nos manda una postal de San Valentín, pero queremos también saludar, Está de fiesta de, cumple de cumpleaños Leónidas Suárez, así que Leónidas Suárez, felicidades, que la pases muy bien en tu día. Saba, y seguimos en el WhatsApp, Saba nos manda feliz día de la amistad, bendiciones para cada uno de ustedes y sus familias, paz interior, muchísimas gracias Saba. Marisol Monegro nos manda una postal y nos manda feliz día. Muchas gracias Marisol, igual para ti, un abrazo grande, bienvenida a Hidalgo de Villa Olímpica, nos manda una postal con la primera de Corintios 13, ay qué hermoso, hay tres cosas que, hay, que, hay, que ahora permanecen, la fe, la esperanza y el amor, de todas ellas, la más grande es el amor, muchísimas gracias, feliz Valentín para ti también, nos escribe el número que termina en 6237. A ver, leen, nos escribe Lorenzo Cruz Mendoza, muchas gracias Gracias por escribirnos Por estar en sintonía, el número que termina en 9850 nos manda el mensaje Especial desde Manhattan Así es que muchísimas gracias, lo vamos a abrir La postal virtual que nos están llegando Muchas gracias Vamos a ver a Mercedes Díaz Mercedes Díaz de acá de San Francisco eh, Está preguntando Que salgan a pie para que vean <risa> En materia de seguridad No se puede salir ya pierna montado ya casi Daniel reynoso desde Tenares nos manda un vídeo del día de San Valentín muchas gracias a Daniel Elida de Vista el Valle igual una postal de feliz día muchas gracias Elida Mercedes Filpo de pueblo nuevo también nos manda una postal un ramo de flores pero mira cómo están acompañ acompañadas las, las rosas. Sí. Mira Mira, te gustan esas rosas no hombre no no no te gusta no. muy bien hay, hay otros que están esperando o mm. otras que están esperando hoy una flor Explorer Ajá. Explore. Ah, <risa> ah, ah, ah. Eduardo Hernández de oh, Bonito nos escribe, nos manda feliz día de San Valentín. Igual. Y todos los que están viendo este espacio, yo quiero saber por qué el alcalde no ha quitado la jardinera de la sala, ¿cómo el asunto? De la, si la sala <risa> capitular, ah, ok. Sí, Pero mandó a, a, a restablecer. De la avenida Libertad. Sí. Dice si la sala capitular, mejor dicho, el equipo de regidores decretó quitarla, y el mejor sigue embelleciéndola, es decir, los regidores de nuestro San Francisco Macorís no, tienen no autoridad. valen nada su palabra, sus leyes, es decir, que el alcalde está por encima de cualquier vaina y cualquier ciudadano de esta que de esta provincia es toda pena. Eduardo, eso es por un grave error vida. de la parte del alcalde, impone, tratar de imponerse a una decisión del consejo. después de eso, pero ahora está todo eso, ahora... bueno es lo preocupado. que no entiendo, tanto problema no. que hay aquí, tanto casos que le hacen a eso. Bueno, bueno, son muchos, pero hay que empezar y dar respuesta a todos, desde el más chiquito. Bueno, más habiendo tanto problema él se ocupó de una, de una pendejada como esa. Se puso a hacer una jardinera. Eso es lo más bueno, Fulvio, que tú tienes la defensa de tu alcalde. Bueno, el número que termina es 9608, nos manda un mensaje virtual, de feliz día del amor y la amistad, un video, muchas gracias. A Jesús, de la Urbanización. Aquí hay tanta maestros. ignorancia, Francis, que se ponen en contra de, de sembrar árboles. Aquí hay tanta ignorancia que se ponen en contra de embellecer. No he sabido de eso. Eso decisión. no es embellecer esa parte, eso, eso es limitar eso, eso, el eso paso es, eso de algo terrible. Pero ¿Hasta esa parte dónde ahí llega no? la mezquindad humana bueno, en contra full. de alguien. No, no, no, Fulvio. Jesús eh. de los maestros nos manda una postal del de día del amor. Muchas gracias, Jesús. Tiro duro y cumbre, José Balbi no. de Nueva York nos manda un mensaje. Muchas gracias, José, por dio. estar en Sintonía. <risas> Julie Espinal de sector 24 de abril dice que nos manda el Evangelio de primera de Juan 3 16 18. Muchas gracias. Eh, Julie Espinal, también nos escribe David Díaz, periodista, nos manda una postal de Feliz Día de la Vida. Gracias, David. Gracias, igual para ti, David. Cristina Denis, de la urbanización Toribio Camilo, no, también nos manda un video de, por el día de San Valentín. Gracias ahí belice Pantaleón, desde el municipio de Salcedo, dice que nos quiere mucho y nos manda este detalle, esta postal. Y cerramos con el PIDIA de la urbanización Brugal, el PIDIA también nos manda un video. Con Raquel, San Valentín. Gracias. Julio, amable televidente, tengo en mis manos una información, hijos de dirigentes PLD tendrán que devolver bienes robados al Estado en caso aduana Santiago, ¿lo Así recuerdan? Es. El segundo tribunal colegiado del Distrito llega. Judicial de Santiago oh, descargó eh, y ordenó la devolución de sus bienes a tres de seis implicados en un desfalco millonario de la Dirección General de Aduanas tras varios aplazamientos y desistimientos que duró seis años y siete meses. Luego, los jueces del tribunal presidido por Osvaldo Castillo no hallaron suficientes pruebas en relación a las acusaciones sobre desfalco, lavado de activos, fraude, complicidad y contrabando en contra de Gerald Esteve, Gerald Esteves Peña, Miguel Ángel de Jesús Lazara, y Héctor Manuel García En tanto que condenó a dos años de prisión Al hijo del exdiputado Adalberto Rosa Adalberto Rosa Rosario Por la acusación de portar Oy, un arma Y, y no era portar debido, Era tráfico de armas Debido a mi gran eh, eh, Debido eh, Permiso Gibran Abucarbo Martínez a cinco años Y a José Rafael Marte A ocho años Todos deberán cumplir sus condenas en el Centro Corrección de Rehabilitación, Rafei. Sobre la sentencia de 350 páginas aproximadamente, la fiscal Lurianzo dijo, deberá leerla para luego evaluar cada uno de los aspectos que rechazó y escogió el tribunal. Señores, eso fue Ahí una de las noticias, él. pero al final de este programa El una canción tarde o temprano se hace justicia no no desesperimos no tráfico La de armas lo ponen como porte de armas pero importante ahí está la canción de san valentín día de la amistad y del amor súbelo de súbelo si súbelo no amor, súbelo Rafaelito. que sería del marco sin velas. que del amor sin sí no que de, de la sin vida sin, sin amor, nada, nada señores muchas gracias por su sintonía un beso grande nos vemos mañana disfruten la paz no de la vida Nos vemos y la mañana la paz en mi Amar